La zona 4 tiene los bosques más antiguos, más grandes, están las cortinas de viento. El lugar es un lugar de contemplación y la intervención es casi nula. En permacultura esto pertenece más a una zona 5, pero nosotros adaptamos esta zona 4 a un lugar intocable. Ahí dentro están los pantanos, los estanques, el bosque nativo joven esperando a ser adulto para sobrepasar a los exóticos. Esta zona 4 tiene al bosque y tiene al río como el, la principal fuente de vida de todo el sistema. El río que nace en el lago de Puyén y que trae los nutrientes necesarios para la vida aquí dentro, nada sería sin este río. Los bordes están profundamente marcados naturalmente, y es el lugar que nos enseñó acerca de los bordes, de la atención que teníamos que prestar a los bordes. Cómo protegen sus raíces los desbordes del río para que no afecten a las zonas de adentro, cómo depuran el agua. Cómo evitan la erosión, la inmensa red que se genera entre árboles, arbustos y plantas, esa red que sostiene el suelo. Como es un lugar de esparcimiento, es ocupado estacionalmente en los meses de más calor, por lo tanto también la frecuencia de visitas es menor.